Bueno, mi nombre es Rosario Monteverde, mi emprendimiento es Pro Internacional, es una empresa de servicios web, básicamente lo que hacemos es eh, desarrollo web de todo tipo, también marketing online, soporte para esas webs y más recientemente estamos también haciendo eh, aplicaciones móviles. Bueno, sobre todo eh, me parece una excelente oportunidad de, de hacer contactos, de conocer otros emprendedores, de ver cuál es el estado del arte en muchas cosas eh, de la tecnología y bueno, si se pueden hacer algunos negocios fantásticos sencillo el procedimiento en cuanto a, a los pasos que había que seguir después obviamente y completar las cosas puede tener más o menos dificultades también según como uno pero para alguien que conoce su empresa como creo que es el caso de todos los emprendedores eh, es un proceso bastante sencillo